Hola, muy buenos días, compañeros, compañeras que nos acompañan el día de hoy por redes sociales. También, muy buenos días a todos los que están acompañándonos por el Zoom. Eh, les damos una calurosa bienvenida a esta sexta capacitación del Diplomado de Inducción al Buen Gobierno. Solo eh, por ahí hay un micrófono abierto. ¿Nos pueden ayudar? Ahí está, súper bien. Perfecto. Bueno, eh, bienvenidos a esta, a esta sesión, que es una sesión súper importante, súper interesante, un tema que es de vital importancia para nuestro país, es el deporte social y deporte de alto rendimiento en la Cuarta Transformación. Qué importancia tiene este tema para la vida pública de nuestro país. Y bueno, hoy vamos a tener también un panel de lujo que lo vamos a ir presentando conforme vayan presentando, vayan a ir presentando sus ponencias. Eh, vamos a empezar primero con... Les vamos a transmitir un video de Salvador Yaret Vadillo, él nos hizo favor de mandar este video de su ponencia, pero posteriormente se va a estar incorporando con nosotros para la sesión de preguntas y respuestas. Eh, voy a leer brevemente su, su semblanza. Yared Vadillo Enrique es, Enríquez, perdón, es nadador con aleta. Ha participado en seis campeonatos mundiales. O sea, es un atleta de alto rendimiento. En seis, campe seis campeonatos panamericanos ganando 21 medallas de oro, 13 de plata y 7 copas del mundo consiguiendo 4 medallas de plata y una de bronce. Cinco mundiales universitarios logrando una medalla de plata y dos de bronce. Ha sido galar galardonado con la PSA luchador Olmeca en 2006. Es Premio Estatal del Deporte en 2007, Premio Estatal del Deporte 2016, Premio de la Juventud de la Ciudad de México en 2017, medalla al mérito deportivo en 2020 por el Congreso de la Ciudad de México. Él es también egresado de la Facultad de Química de la UNAM, entrenador físico nivel 3 por la Federación Mexicana de Ciencia Aplicada al Deporte y cuenta con un diplomado en políticas públicas, administración y legislación deportiva por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM y la Cámara de Diputados. Y bueno, sin más, eh, yo les voy a transmitir el video que nos hace favor de mandar Jared, no sin antes recordar que él va a estar con nosotros al final para la ronda de preguntas y respuestas. Hola, buen día chicos, espero que se encuentren muy bien, estoy muy contento de poderles compartir el día de hoy una serie de reflexiones que he tenido a lo largo de mi carrera deportiva, sobre todo en los últimos años, con respecto a qué se está haciendo en la cultura física eh, en, en el país en general, y qué es lo que se ha hecho desde hace tiempo para acá. Eh, le quise nombrar a esta presentación eh, la importancia de transformar las políticas públicas en la cultura física, porque estoy convencido de que a través de la cultura física, en específicamente del deporte y de la actividad física, es que podemos tener una mejor sociedad Bien es sabido y se, se, se menciona por todos lados que el deporte es un medio para poder tener una mejor salud, para poder ocupar el tiempo de una manera adecuada, pero también impacta de otras maneras. Eh, cuando una persona vive bajo el estrés continuamente, además de dañarse su salud física, se daña por supuesto su salud psicológica y eso puede afectar el seno familiar. ¿Y en qué puede, en qué puede desembocar eh, un, una persona que se, que se la vive to, completamente en estrés? Pues puede dar lugar en muchas ocasiones a la violencia intrafamiliar, puede dar eh, en, en, en, en, en otros ámbitos como en los escolares, que los chicos también, los niños también sufren de estrés, sobre todo ahora que... Eh, bueno, en esta época de COVID en la que pues, la interacción en los juegos, en la calle y demás se redujeron mucho, pues puede, puede dar lugar a violencia entre, entre los chicos, ¿no? Y esto puede seguir escalando hasta grados muy, muy, muy severos. También es, es algo que siempre digo, eh, cada que tengo la oportunidad de una cámara enfrente o algún foro, es que... Cada minuto y cada segundo que un chico, que una persona se encuentra dentro de, de, de la actividad física en un deportivo, en un parque, eh, en la escuela, eh, en, en, en los centros en los sindicales que también ya tienen sus, sus deportivos, es un minuto y es un segundo que esa persona no se encuentra, en especial los niños, no se encuentran a las, en las garras del crimen organizado como... Eh, parte de sus filas o como, como víctimas o incluso como, pues como consumidores, ¿no? hablando de, del tema de las drogas. Ahora, quiero empezar a, hablando de qué es la cultura física, porque hay que tener ciertos, ciertas definiciones claras. Puede que algunos de ustedes las manejen, pueden otros que no, porque es una realidad eh, en México el deporte siempre ha quedado eh, rezagado, ¿no? No, no por nada. Nos encontramos, vemos en los Juegos Olímpicos que pues estamos en un lugar muy, muy atrás en el medallero y es debido a que los administradores del país en general pues delegan a una persona, delegan a una serie de personas a... Eh, el deporte y pues resulta que los proyectos, si es que hay proyectos para poder avanzar en el tema deportivo, pues no avanzan, ¿no? Se quedan ahí en intentar cumplir una cuota y a veces se cumple, a veces se queda cerca, pero no hay un avance eh, importante en materia deportiva y también vemos, bueno, vamos a ver ahorita una serie de gráficas que, de, de información, las más actuales que están en el 2018, pero bueno, comencemos. Es la cultura física. La cultura física es todo aquello que está relacionado con el movimiento, eh, el movimiento corporal. Y esta, esta cultura física está conformada por distintos elementos que yo se los quise resumir en este esquema con seis. Podemos subdividirlos, ¿no? Podemos hablar, yo pongo hay ciencias aplicadas al deporte, pero podemos hablar también de la tecnología. Yo las quise poner para no... Fundar más en el tema, pero están las ciencias aplicadas al deporte que podemos hablar así de la inmediata, la medicina. ¿no? Tenemos también los materiales que son, no sé, en el caso del fútbol, la cancha, la, más bien eh, las porterías, los, te, los tacos, el balón de fútbol, las líneas, las instalaciones que tendrían que ser la cancha, eh, en el caso de la natación, una alberca, en el caso del atletismo, una pista. Eh, tenemos también la educación física que Es fundamental, es la pieza principal para poderle dar el mecanismo que debe de llevar eh, toda esta parte, de todo, bueno, todo lo que es la, la cultura física. ¿Por qué? Porque son las bases, es el, el, es el ABC. De en la educación física te, te enseñan, si ustedes no recuer lo recuerdan, recuerdan sus clases de primaria, si es que tuvieron, porque a mí durante muchos años no tuve clases de educación física, eh, te enseñan a cómo te tienes que parar correctamente, cómo tienes que caminar correctamente, cuáles son las posiciones en, lo, en ciertos juegos y también eh, dominio espacial. Eh, si encontramos a personas que se la pasan chocando en las paredes o es porque están creciendo muscularmente, están creciendo físicamente o porque no tuvieron la educación adecuada para tener un dominio espacial. O sea, que, que eh, su, su cuerpo... ¿Qué que que tanto espacio ocupa en el lugar que habitan o en el lugar en el que se mueven? También la, las cuestiones psicomotrices, el poder coordinar eh, lo que una mano haga algo distinto que la otra, eh, que esto de caminar y masticar el, un chicle al mismo tiempo que a, a algunos nos cuesta trabajo, en eso está basada la educación física. Ahora, ¿qué es la actividad física? Es realizar ejercicio, pero sin eh, competencia. Y el deporte es precisamente realizar eh, la práctica, un entrenamiento con fines competitivos. Bueno, antes de, de, de redundar en esto, bueno, más bien en remarcar esto, quiero mostrarles el plan de estudio de los últimos años de primaria. Este es el plan de estudio que se lleva de cuarto a sexto año de primaria, eh, varían las materias pero quiero que le pongan atención en educación física cuántos periodos semanales o sea cuántas clases a la semana tienen y es una de 40 minutos ¿no? y en total cuántos se suman 40, horas, 40 minutos pues una, una hora y en total durante todo el año se suman 40 horas de clase ¿qué son 40 horas en un año escolar? a una clase? Les pregunto. No. Eh, este es el mismo caso de primer año a tercero, les, les digo que las materias son las que cambian y en, la, en esta siguiente diapositiva les muestro el número de horas, el número de clases que se realizan por semana en, en, en el programa actual. De secundaria, son dos clases, el doble, 80 horas. Pero ustedes creen que 80 horas sean suficientes para poder educar un cuerpo de manera adecuada, sobre todo que en los planes de estudio ya de la secundaria se empiezan a ver deportes. Entonces, estamos hablando que México está generando una serie de personas analfabetas en, en cuanto al movimiento si no lo buscan en clase, en extra clase. Ahora, esto es lo, que, lo, lo importante que necesito que tengan en mente. El deporte tiene como objetivo la competencia. Un deportista entrena para competir, mientras que otra, una persona que realiza actividad física no va encaminada a ninguna competencia. Ahora, el deporte, existen muchos tipos de deportes. En, en este esquema se los muestro. Les quise poner estos cinco es el deporte estudiantil, se, lo realizan todas aquellas personas que cumplen con una serie de, de lineamientos y que están, y sobre todo, que están matriculados en una institución educativa. Los hay en nivel básico, nivel medio superior y superior. A nivel superior se encuentra también el, el, el deporte de alto rendimiento, la universidad nacional, la universidad mundial. Está el deporte de rendimiento que... Lo único que, que lo que lo que buscan las personas que están practicando el deporte de rendimiento es mejorar y poder llegar al alto rendimiento. El alto rendimiento que es? es el deporte que todo mundo ve en la tele, que todos podemos ver en la tele o que, del que se habla en los periódicos, de los campeonatos mundiales, campeonatos continentales, Copas del Mundo, Juegos Olímpicos. Eso es el alto rendimiento, la representación de las naciones y enfren el enfrentamiento entre las naciones a nivel deportivo. Existe el, también el deporte formativo, que a pesar de que hay una competencia, el objetivo no es la victoria, no es estar buscando mayor nivel, sino el de tener una sana convivencia y a través de la convivencia formar individuos íntegros. Y está el deporte social, que está dirigido a toda la sociedad, valga la redundancia, con la finalidad de eh, reestructurar y de eh, resarcir los daños que se han generado por cuestiones de alimentación y por cuestiones sociales también. Es decir, el, el deporte social, lo, el objetivo que tiene el deporte social es reestructurar, es... Eh, Volver a construir, generar una reconstrucción del tejido social en bien de la misma sociedad. Bueno, este. Y les muestro una serie, les voy a mostrar una serie de gráficas con datos duros de lo que sucede en México del 2013 al 2018. Estos son los datos más actualizados del INEGI. Y pues ustedes pueden buscarlo en, en, en la página. Ver, les presento las. La, a mí me parece son más importantes. Y aquí es por sexo, desde el 2013 al 2018, ¿cuál es el porcentaje de personas que practican deporte? Y si vemos, en el 2013 eran 50, en el caso de los hombres, que es el azulito y mujeres, el morado, eh, era el 50,2%, y en el 2018. 48.4%. Si vemos hay una tendencia a la baja en el 2014 hubo por ahí un pico, pero hay algo que les tiene que llamar también muchísimo la atención. La diferencia abismal que hay entre, la, entre hombres y mujeres de la práctica deportiva. Aquí estamos hablando de un tema de género importante que se debe de atender. Ahora, como les estaba, como les, eh, eh, ¿por qué fue importante mencionarles la diferencia de la actividad física con el deporte? Porque muchas veces decimos, eh, es que tal, tal persona, mi primo, realiza muchísimo deporte, ¿no? Cuando la persona nunca está eh, compitiendo. O decimos, tú deberías de hacer deporte, cuando lo que realmente estamos diciendo es, deberías hacer actividad física o él realiza mucha actividad física. ¿no? En caso de, de realizar mucho deporte, pues, ¿qué tanto es tantito? Ahí es difícil eh, mencionarlo, pero bueno, ahí más bien se hablaría de qué tanto entrena el deportista, más que que haga mucho deporte o haga muchos deportes, pues ya estaríamos hablando de una persona que practica varias disciplinas. Entonces, es importante porque, por ejemplo, un campeonato de Zumba, hasta la fecha tengo entendido que no existen, y es actividad física. Ah, digo, hay una serie de, de competencias de baile, por ejemplo, de salsa, salsa baile de salón, eh, de tango, pero una persona que va a su clase de baile está realizando actividad física, aunque no compita. No una persona que sale a caminar durante 30 minutos porque el médico se lo dijo, eso es una actividad física. A eso, a eso se resume que las personas que contestan que si son activos físicamente están aquí. El que practica deporte y el que activa, el que realiza actividad física, se encuentra en estas gráficas. Ahora quiero que vean la distribución por años en el caso de los hombres. De 18 a 24 años son las personas que realizan más deporte, el 59%, un poquito más de la mitad, 9% más de la mitad. Pero conforme van avanzando, avanzando en edad, vemos que la práctica de la actividad física se reduce, cuando en realidad deberíamos de buscar que vaya en aumento, porque justamente es ah, en estas edades cuando se tiene problemas a partir de los 30 años, empiezan a tener problemas de sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia? La pérdida de masa muscular. Y también, ahí les va un dato importante, es que las personas con diabetes, más bien los músculos que, que sufren de diabetes son aquellos músculos que no, no realizan actividad física, contracción, la contracción muscular necesaria. Eh, ¿Alguna vez habían pensado por qué demonios el corazón nadie ha presentado hasta el momento que tenga diabetes en el corazón? Es debido a que el corazón continuamente está en contracción y relajación de no ser así, pues nos pues, morimos. Ahora vamos a ver la gráfica de mujeres. Vean lo alarmante que es aquí el tema. A pesar de que de 18 a 24 años sigue siendo... Eh, las edades que más practican la actividad física eh, vemos que es un 39.6% estamos hablando prácticamente de un 20% menos a comparación de los hombres y además va en descenso eh, estamos viendo que hay dos hasta ahorita hemos visto que hay dos nichos importantes en los que hay que atacar esta situación de la falta de actividad física personas mayores de 55 años es, que son los que practican menos y mujeres ahora aquí hay otra gráfica que también me parece interesante que nos habla de las personas que practican actividad física qué nivel de estudios alcanzaron y vemos que entre más estudios realizaron practican más deportes no, puede ser un tema de educación, puede ser un tema de información, puede ser un tema de formación, o simplemente, de o que también es muy complicado, de oportunidades. Pueden ser oportunidades económicas, de horarios laborales, hay muchas personas que no, no terminan la educación básica y entonces tienen acceso no tienen acceso a un buen salario y entonces están... En, en, trabajando en más de un lugar y el tiempo se les reduce muchísimo, ¿no? pero aquí hay otro, aquí hay otro nicho importante en el cual se tiene que atacar la falta de actividad física, las personas que por la razón que sea no hayan podido terminar una educación básica y que no hayan alcanzado un grado de educación superior. Estamos hablando, imagínense ahora, una mujer mayor de 55 años que no tuvo acceso a, a o no, pudo, no tuvo la oportunidad de terminar en una educación básica, es ahí donde se encuentra el mayor nicho de personas que no practican la actividad física y es importante combatir este problema. Eh, aquí les pongo también eh, un, una gráfica en la que, bueno, tenemos una serie de personas que que practican actividad física, entonces les preguntamos, la, bueno, se les preguntó, ¿hacen suficiente o no hacen suficiente con datos de, de sugerencia de la OMS? Que son cinco horas y media para hombres y cuatro horas y media para mujeres. Y encontramos que el 44.6% de las personas que son físicamente activas no realizan la actividad física suficiente. Es decir, todavía hay una merma mayor en toda esa población que practica actividad física. Entonces vamos viendo que el problema es todavía más grave de lo que pensamos. Y bueno, aquí, en, aquí les muestro eh, la gráfica de comparación de hombres y mujeres. Las personas que dicen que, que, bueno, que, que entran en el tiempo de, eh, de actividad física suficiente, otra vez son hombres, y... Eh, si lo vemos también en la práctica que insuficiente, también son hombres la mayor cantidad de, de personas que realizan actividad física. Es decir, se sigue mostrando un rezago en el género femenino por diversas razones y es importante atacar este problema. Ahora se les hace, se, se les preguntó y bueno, ustedes que practican actividad física, dónde lo hacen. Y la mayor parte de la población, como pueden ver, por arriba del 60% de los que practican actividad física lo hacen en instalaciones o en lugares públicos. Eh, estamos hablando que también el deporte tiene un nivel económico, está reducido a cierto campo de personas con cierto nivel, porque vemos que el 30%, arribita del 30%, son los que pagan lugares privados y probablemente son los que realizan la cantidad suficiente y son los que lo realizan de manera adecuada, porque la ma muchos de los que van a, a, a instalaciones o lugares públicos son de las personas que se salen a los parques a trotar y que se ve que están ahí en los aparatos de, de gimnasios de aire libre realizando su actividad física, realizando ejercicio y que muchas veces no tienen la orientación adecuada y no saben qué es lo que están haciendo cuando la actividad física y el deporte deben de tener una dirección y para eso hay profesionales de, distinta, de distintos niveles, con, con objetivos distintos y estas personas deberían de ir a buscarlos para tener una orientación adecuada. Eh, es muy común que haya lesiones en personas que salgan a la maldita sea a hacer actividad física debido a esto, a que no tienen el conocimiento de cómo deben de realizarlo de manera adecuada. Bueno, y aquí en, en esta otra gráfica se muestra cuál es el horario, eh, entre qué horas es donde se realiza realizan la actividad física aquellos que la realizan. Y como pueden ver, conforme va pasando el día, se va reduciendo eh, eh, el porcentaje de personas que realizan actividad física. La mayor parte arriba, por ahí del 40%, la realizan, eh, en la durante la mañana baja 30% por la tarde y alrededor abajito del 20% por la noche y hay un porcentaje ahí un poco pues no tan pequeños casi casi de los que los que practican en la noche no en cualquier momento es decir me dieron mi, mi hora para comer y ahorita o no tuve tiempo para comer pues en la noche no mañana me paro temprano a realizar mi actividad física. Entonces, estamos hablando de, aquí en, la, en estas dos gráficas es importante que se den cuenta que hay muchas personas que salen a lugares públicos, abiertos, parques y demás, a realizar actividad física durante la mañana. Entonces, hay que canalizar alguna política pública para poderles dar atención a ellos. Eh, aquí también hay una, esta gráfica me encanta porque hablan les preguntan, bueno, ¿y ustedes por qué realizan actividad física? Tanto los que hacen el, el, eh, la cantidad suficiente como los que hacen la cantidad insuficiente. Y la mayoría contesta por salud. Es decir, que la información sobre los beneficios físicos que aporta la actividad física son conocidos, ¿no? Y, y se nos repite en la tele, y se nos repite en en el radio y podemos ir al médico y el médico nos lo dice y el compadre también. Entonces está muy, muy claro que por salud está. Pero existen dos puntos que me parecen sumamente importantes. Uno, que es el que dicen para verse mejor. Y ese es un... un, un bueno, y también los que dicen por diversión, a mí me encanta... Más esa, me gusta más esa parte porque eh, estas personas están diciendo yo lo hago porque me divierte y el deporte y la actividad física, por supuesto que debe de ser divertida, por supuesto que se deben de divertir para poder dejar todo el estrés del trabajo, todo el estrés de la escuela, el estrés que les puede ocasionar la familia también y salir a divertirse y poder regresar a casa. En, en, en digamos como en una paz mental en una paz psicológica en una tranquilidad física también no es este desfogue de energía esta canalización correcta de la energía y bueno y para verse mejor pues es una es un, un grupo de personas que los tiene capturado la actividad física entonces hay que dirigir políticas públicas para que esas do, esas dos personas no se nos vayan no y sobre todo esta, es este grupo que hace la cantidad insuficiente e irlos jalando a la cantidad suficiente. En la Ciudad de México tenemos, yo creo que, el mejor programa que existe a nivel mundial de actividad física en deporte comunitario, el programa Ponte Pila. Es un programa que va dirigido, es gratuito, se le da beca a, una, a, a alrededor de 2.000 promotores deportivos por toda la ciudad y tienen un espacio público donde realizan la actividad física y no se le cobra a los usuarios. Por eso el gobierno les da, se le, les da una beca a estos promotores deportivos. Eh, si alguien está de verdad interesado en ver una política pública importante, bonita, que tiene ahí algunos problemas que, que, que puedo comentar, eh, muchos, muchos de los promotores o algunos de los promotores fueron atletas de alto rendimiento que se unen al programa y enseñar su actividad sin embargo traían el, el como, como en el chip la cuestión de el alto rendimiento hay que darles alto rendimiento y entonces la gente pues decía ¿por qué me agrede? porque además eh, se tiene la muy mala costumbre de ser agresivos con, con, los, con los atletas para poderlos estresar al, al, a cierto nivel, para poder dar un rendimiento mejor. Eso está súper estudiado. Sin embargo, muchas veces eh, en lugar de, de, de generar un reto, generan violencia, generan agresiones y eso se va heredando generación tras generación. Y bueno, eso, eso llegó a suceder en, en, en algunos casos. La gente se quejó y entonces se tuvo tuve que, bueno, fui invitado y me encantó trabajar en, en, en ese tema, de sensibilizar a esos promotores, en que bueno, la clase se les dio a todos los promotores, pero dirigida a esos promotores para poderles mostrar cuál es el objetivo del deporte social y que es muy, muy distinto al deporte de alto rendimiento. Esto se los comparto con la finalidad de que, eh, pues de que vean que según el contexto que se va desarrollando un, un, un programa de, de, de actividad física para la sociedad, pues se van a encontrar con ciertos problemas según su contexto, valga la redundancia, y hay que aprenderlos a ir saltando, pero el programa Ponte Pila es un muy buen proyecto para que puedan eh, pensar en algo, eh, eh, en algo dentro de sus comunidades. De verdad, es un programa muy bonito, es un programa muy bien llevado, que les repito, tienen sus, ahí como sus problemas, como cualquier otro programa, pero bueno, les comparto este, esta situación en la, en la que participé, porque pues fue bonito poder contribuir con ellos. Ahora, también hay una serie de personas que realizaban actividad física y por alguna razón que aquí está, eh, las redujeron a, esta, a estas opciones, lo abandonó. ¿No? Y el primero es la falta de tiempo, es decir, los horarios laborales no le dan espacio a las personas para que puedan realizar actividad física y esto es sumamente importante porque es muy probable que la mayor parte, de ese 47.2% en el caso de mujeres y el 44.4% de, de hombres quisieran regresar a la actividad física y no pueden por falta de tiempo, por cuestiones familiares, por cuestiones laborales, por lo que ustedes quieran. Pero creo que hay que generar también una política en la que tanto la empresa privada como las instituciones gubernamentales les den un espacio a sus trabajadores para poder realizar actividad física independientemente de sus obligaciones extralaborales. Están las personas que también dicen por el cansancio del trabajo, entonces ahí pudiera ser un poco más difícil encontrar una respuesta, eh, que no digo que la anterior sea fácil, eh, problemas de salud. Sabemos que, bueno, hay muy, realmente son muy pocas las situaciones en las que se, se niega, hay un rotundo no a la práctica de la actividad física, sino todo lo contrario, ¿no? Hay algún problema de salud y hay que realizar actividad física a cierto nivel, según las condiciones en las que se encuentre el paciente, pero hay que realizarla, entonces hace falta también ahí una orientación con estas personas. Por pereza, ¿qué le hacemos? ¿no? Está muy complicado, hay que motivar a la gente que más adelante eh, les hablaré. Eh, también falta de dinero, este tipo de personas también son de las que duele muchísimo. ¿no? Aquí les, les, les platiqué del programa Ponte Pila, pero a lo largo y ancho del país no existe un programa Tal cual para las personas que puedan acercarse y tengan el material y que sea gratuito, ¿no? Y además cerca de donde ellos viven. Y también existe la de esta, de otros. Pero quiero que vean que el, la mayor parte de abandono, a, a excepción del cansancio, son mujeres. O sea, el abandono de la actividad física es tremendamente mayor en el caso de mujeres otra vez. Bueno, aquí quiero, les muestro esta, esta triste gráfica con respecto a la obesidad en México y vemos que conforme va aumentando la edad, también va aumentando el porcentaje de personas con obesidad. Está tremendamente ligado a la actividad física y comparan las dos y deben de haber algunas otras razones, ¿no? La cuestión de la alimentación es importante, muy importante, pero pues... Aquí hay una relación directa. Ahora, ¿cuáles son los puntos importantes para desarrollar el deporte social? Que es algo que, que, que estado desarrollando en este, en este, eh, a lo largo de estas gráficas. El análisis de datos. De uno muy, muy... Eh, muy rápido, muy ligero el, el análisis, o bueno, más bien la serie de datos que aporta el INEGI es todavía más amplia, todavía más específica, pero también si ustedes están dentro de una comunidad, no se pueden basar solamente en los datos a nivel nacional, tienen que buscar los datos de nivel local. Ahora, es importante también saber cuáles son sus usos y costumbres, porque a lo mejor dentro de la misma comunidad tienen sus propias prácticas Deportivas, sus propias prácticas de actividad física, que más adelante tenemos a dos expositores, entre ellos Ana, Ana Collado, la presidenta de la Federación Mexicana de, de Deportes Autóctonos, que les podrá hablar de los usos y costumbres también dentro de comunidades. Entonces esto es importante porque eh, además de ser una actividad física, pues se rescatan y se promueven actividades propias de, de, de nuestra cultura, de nuestros ancestros. También es importante saber con qué instalaciones se cuenta, cuáles son los recursos materiales que se tienen y los recursos humanos. O sea, aquí puedes tener las instalaciones, puedes tener los materiales, pero ¿quién va a ser el responsable de llevar el programa? No lo puede hacer cualquiera. Tiene que ser una persona que tenga el conocimiento o al menos experiencia para poder realizarlo. Sería, lo mejor sería que fueran profesionales quienes lo, que lo hagan y a lo mejor con un monitor, con, con, con experiencia, quien, quien, quien lo apoye. Y también es sumamente importante economizar la, fase, la masificación de la actividad física. Aquí les puedo poner un ejemplo que, que mi entrenador en algún momento me dijo. Eh, en el caso del deporte competitivo, ¿no? Eh, tenemos una alberca de 25 metros y tú puedes meter gente y meter gente y en un carril puedes trabajar a muchísimas personas. Pero si lo comparas con, con la, la, la disciplina de clavados, pues solamente tienes a una persona por cada trampolín para cada salto. ¿no? Eh, si no se tienen los recursos, o, o podemos comparar la cuestión del atletismo con la natación, ¿Tenemos los recursos para construir una alberca o mejor construimos una pista de arcilla en la que en el centro se pueden hacer otras actividades? Esto es sin, sin afán de, de menospreciar ninguna actividad. Eh, a mí el deporte me fascina, me gustan muchísimo los, muchísimos deportes los clavados me encanta verlos, sin embargo en, en, para poder realizar o para poder gestionar el deporte social hay que ser conscientes de que para poderle llegar a más población tiene que ser una forma de alguna forma económica porque los recursos no son ilimitados y mucho menos hacia el deporte. Más adelante les, les, les hablará Jalil sobre la estructura del deporte nacional, pero, por ejemplo, algo que les puedo adelantar es que, a diferencia de muchos otros países que se manejan por ministerios, que nosotros nos manejamos por secretarías, tienen el Ministerio del Deporte. Nosotros tenemos a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que es un órgano descentralizado, que depende, bueno, que, que al final depende de la SEP, no es una secretaría, no tenemos una secretaría del deporte. Por lo tanto, los recursos que se bajan, a la Comisión Nacional de Cultura Física son menores y además, pues, eh, bueno, ahí, ahí, ahí hay otras anotaciones que se quedarían para otra clase. Ahora, quiero que vean esta gráfica tristísima, sabemos que hubo un fenómeno horrible en el sexenio que fue del 2006 al 2012, pero quiero que vean la tasa de homicidios, cómo se disparó desde el 2007 y que en la actualidad seguimos viviendo. No hay Homicidios por todos lados. Eh, en cuanto a narcomenudeo y, y tema de drogas, quiero que vean también como del 2016 al 2018, narcomenudeo entre adultos se disparó, es prácticamente el doble que había en el 2016. ¿no? Y en, en el caso de entre adolescentes y delitos federales asociados al narcotráfico, pues hay más o menos como que... Se sostiene desde el 2016 al 2018, pero el narcomenodeo en adultos, es, es decir, estamos hablando de personas que transitan por tu calle, enfrente de tu casa, pues aumentó. También aquí en el, eh, una gráfica similar, pero aquí que, que diferencia a, a la posición simple. Quiero que, que le pongan más atención a, a la última gráfica. Quiero que vean, quiero que, vean que tanto en adultos como en adolescentes, aumentó. Esto quiere decir que el consumo de drogas ha aumentado en los últimos años, del 2016 al 2018, y esto tiene que ver mucho, mucho con los objetivos. En el deporte, cuando una persona eh, practica deporte, sabe que el consumo de drogas no te va a dejar llegar a tu meta. Eh, el primer acercamiento que yo tuve a las drogas las drogas fue a los 12 años, me pusieron las drogas en la, en la mano y yo ya estaba en, con, con la mente de participar en, en, en un campeonato del mundo. Dije, sabes que esto me aleja de mis objetivos. Entonces es importante eh, poderle generar a, lo, a la juventud, sobre todo a la juventud, la convicción de rechazar las drogas no porque me vayan, precisamente que sea una convicción, no porque me vayan a regañar mis papás o porque me vaya a regañar alguien, sino porque el consumo de estupefacientes me aleja de mis objetivos. Entonces es importante, y a través del deporte, por supuesto, que es un mecanismo que, que ayuda a esta situación. Ahora, también, eh, digo, la cuestión de las drogas es un tema sumamente complejo, pero así a simple vista podemos hablar de la guerra contra el narcotráfico que se... En el periodo en el sexenio de Felipe Calderón, y que con esto empieza a expandir, a agarrar fuerza, a difundirse, una, una cultura del narcotráfico tremenda. Vemos que los narcocorridos hablan de ellos, de, de tanto de los, los, los capos, los, los dueños de las drogas o los jefes de las drogas, como de sus sicarios, como si fueran héroes y vemos, una se vemos varias series que se encuentran en distintas plataformas o que incluso se transmitían en TV abierta, no sé si se sigan transmitiendo, en la cual los hacen ídolos, imágenes a seguir, y entonces vemos a los chavitos que juegan a ser narcotraficantes, a ser sicarios, y empiezan a aspirar a hacer eso también por obtener dinero, por obtener poder, por obtener un montón de cosas, y en eso empiezan a emplear su tiempo libre y entonces las filas de, del crimen organizado aumentan y por qué no en lugar de tener toda esta cultura del narcotráfico la empe empezamos a generar una política pública eh, a través de mostrar la historia de los atletas y entonces a que estas sean las imágenes de los, de los ejemplos a seguir, como ¿no? personas que se esforzaron por traer medallas a México, que nos llenan de orgullo, sobre todo los paralímpicos, de cómo a través de, del esfuerzo, del trabajo continuo, de la disciplina, de la pasión, del amor por lo que hacen, obtienen un resultado satisfactorio tanto para ellos como para su nación. Y aquí partimos a otra parte que a mí me duele y que es sumamente triste. ¿Cuántas veces no han escuchado en las noticias que ex-atleta está boteando para poder llegar a su campeonato. Aquí les muestro un pantallazo. Eh, Atleta botea para y encontramos una serie de deportistas que además de estar entrenando, de entregarse y todo lo que conlleva la práctica deportiva, tienen que romperse el alma o los padres se convierten también en los patrocinadores de ellos llegar a sus justas deportivas. Y esto habla de una situación muy triste. Si revisamos el, el artículo primero de la Carta de la Educación Física de, la, de las Naciones Unidas, nos dice que la práctica de la educación física, la actividad física y el deporte es un derecho fundamental es decir, el deporte es un derecho humano. Y si recordamos, en la Constitución mexicana, los primeros artículos hablan de los derechos humanos y precisamente el cuarto constitucional, en su párrafo décimo nos dice, décimo toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. Es decir, el Estado tiene una responsabilidad directa en la promoción del deporte, tanto social como de alto rendimiento. Y encontramos que también en el, en, en el gobierno de la Cuarta Transformación, en su Plan Nacional de Desarrollo, en la sección 3.3 de Economía, nos dice, los deportistas destacados en diversas disciplinas que representan al país competencias internacionales son un orgullo nacional, por lo que deben de ser apoyados por el Estado de forma transparente, los deportistas de alto rendimiento deben de ser atendidos y tener entrenadores y recursos. Váyanse a las noticias y vemos que esto, pues muchas veces no se da. Es decir, el gobierno de la cuarta transformación está dando directrices. Nuestra Constitución marca la ley de qué es lo que se debe de hacer. Sin embargo, pues no se lleva a cabo en todos los casos. Y no se lleva a cabo en todos los casos porque existe una tremenda discriminación, una elitización brutal de los deportes. Estamos hablando que eh, muchas veces se niega becas, se niega apoyos, se le niega incluso salarios a los, a los entrenadores cuando llegan, a, cuando se no se les paga a los entrenadores como se les debe de pagar, o no se les paga tiempo, o simplemente no se les paga eh, por la razón, por el, bajo el argumento de que tu deporte no es olímpico, o tu deporte no va a estar en los centroamericanos, entonces no nos interesa, tu deporte no va a estar en los Juegos Panamericanos, no nos interesa, o estuvo en los Juegos Panamericanos, estuvo en los Juegos Centroamericanos, pero ¿qué crees? No es deporte olímpico y este año es, no, es olímpico, así que no tienes derecho a, a ninguna clase de apoyo, a veces incluso ni de instalaciones. Entonces si estamos hablando de generar figuras, ejemplos a seguir para las juventudes sobre todo o para toda la sociedad para que se acerquen y practiquen la actividad física o que, o que practiquen algún deporte, muchas veces si voltean, pues es que a este chico puede ser campeón del mundo o puede ir a representar a México y no se le está respetando, no se le da el apoyo. Pues yo para qué? ¿No? ¿Para qué me meto en esos problemas? Yo sigo con mi rollo y me divierto. Entonces, por eso es importante, es sumamente importante tenerle respeto y darle el apoyo que necesitan los atletas porque es de ahí de donde surge la inspiración, la motivación de practicar deporte en conjunto con las políticas públicas que el, el deporte comunitario requiere. Pues Para mí ha sido un placer estar con todos ustedes, poderles compartir eh, es, estas reflexiones y los espero más tarde para la sección de preguntas y respuestas.